Hablamos con don Gabriel Moncada, fundador de esta empresa, con productos tan deliciosos. Así que el nombre le viene como anillo al dedo: Delicias. Es aquí donde vamos a entrevistarlo para que nos cuente el concepto, cómo trabaja, cómo hace y, sobre todo, definir también la palabra gourmet. ¿no? Se habla mucho del avance de gastronomía, se habla mucho de productos gourmet qué es un producto gourmet, buenas tardes... ...buenas tardes, eh, bienvenidos a, a esta casa... ...y um, bueno, eh, definir la palabra gourmet no es fácil... ...pero eh, si quieres que te dé mi punto de vista... ...sobre qué es el gourmet para nosotros... El ...gourmet para nosotros es dar eh, un producto de alta calidad... ...acompañado de un gran servicio... Eh, ...una búsqueda constante del entendimiento de, del... ...del foodie, de la persona que ama eh, el mundo de la gastronomía... ...y a movernos en, bueno, en la posible, la vanguardia de, de, de, ese, de ese mundo. ¿Cuántos productos representáis hoy por hoy? Bueno, en eh, nuestro negocio son siete ubicaciones diferentes... ...a lo largo de la Costa del Sol y llegamos hasta Soto Grande... ...tenemos aproximadamente unas 3.500 referencias vivas... ...de más de 70 proveedores diferentes. Bueno, eso es muchísimo, ¿no? Sí. Entre ellos, me gustaría que destacaras alguno de ellos, ¿no?... Porque es tan amplio, ¿no? Pero hay algunos que son imprescindibles, o a lo mejor que demandan más eh, los clientes, porque también hacéis, eh, Catherine, que ¿cada me vas a hablar de ello... pero primero, defírme algunos de esos productos que son los, el estrella. De aquí. Bueno, eh, aquí mismo en este momento, y eh, aquí a mi derecha, eh, puede, puede ver un parmesano de eh, una alta curación, que es uno de los, de los productos estrellas eh, en el que trabajamos, un producto de más de 36 meses, eh, en ruedas completas, o a la espalda de, de la cámara que puede encontrar, pues, guayú eh, de, de origen japonés y que siempre está disponible en nuestra, en nuestra empresa. Y, Tú eres el fundador. ¿Cómo fue este proyecto? ¿Cómo fue fundarlo y ya la puesta en escena? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Pues eh, fue una idea eh, eh, hace unos 12, 13 años en la que creíamos que en esta zona podíamos... Eh, cubrir una necesidad que existía, que era un servicio y un producto de más alta calidad del que se estaba dando, y un acelerante, que fue la crisis anterior, la crisis de 2009-2010, en la que uno toma las decisiones de forma más rápida y quizá menos, menos pensada. Entonces, eh, el conocimiento del, del entorno gastronómico que, que traíamos y ese acelerante eh, nos llevó a abrir una pequeñita tienda que está en este mismo edificio, pero en el otro extremo, ...y ese fue el origen de, de esta empresa... Eh, ...fue una frutería gourmet, eh, con pretensiones... ...que poco a poco ha ido evolucionando hasta... Bueno, hasta dar servicio de catering en casa del cliente... ...o producir pastelería. ¿Mm? Pues vamos a hablar de ese servicio de catering ¿no?... ...porque cada vez está más en auge... ...esa uh, empresa, eh, también en casas particulares... O se hace ...este verano hemos visto muchas fiestas privadas... ...con la cual en todas se contrata una empresa de catering... ...¿cómo se mueve empresa de catering? Bueno, eh, es una evolución... ...es una evolución de la demanda de nuestro cliente... ...al final la confianza que el cliente ha depositado... ...en estos años en nosotros, en nuestro producto... ...en nuestro servicio, en nuestra atención... ...nos ha ido demandando pues algo más... ...y ese algo más eh, era cocinar... ...y ese algo más, ese punto más, era darle servicio en su casa... ...y para nosotros ha sido una evolución muy, muy natural... ...en la que el cliente ya confiaba en nosotros... ...y nos ha dejado traspasar la puerta de su casa... ...y estar en sus momentos más importantes... ...y somos capaces de dar pues servicios muy íntimos... ...para una noche en familia o en pareja... ...hasta, bueno, grandes eventos como hemos hecho recientemente. ¿Tenéis una amplia carta donde se puede elegir o... ¿El cliente también puede definir lo que quiere en algún momento determinado? Aunque tenemos una relación de platos que solemos eh, ofrecer al cliente, yo creo que nuestro valor diferencial tiene que ver en la adaptabilidad a los gustos del cliente. Bueno, yo he hecho una convocatoria de prensa en el que van a venir varios medios. Eh, dime qué platos eh, vaya a mostrar para que podamos también hacerle fotos y ver cómo está ya el plato en la mesa. Bueno, pues hoy entre otras cositas saldrá seguramente una, una goiza eh, de pato... ...saldrán unas croquetas que hacemos con nuestro jamón ibérico... ...que eh, bueno, nuestro maestro en cocina le da un punto hiper cremoso... ...y eh, también saldrá una, un pollo teriyaki... ...y alguna cosita más que si queréis más detalles Pablo... ...que es la dirección de la restauración... ...os lo puede contar perfectamente. Muchas gracias Gabriel enhorabuena por tu trabajo... ...por esta puesta en escena... ...que la verdad la astronomía nos hace felices a todos... ...así que gracias por hacernos felices. Gracias a vosotros por venir, muchas gracias. Hablamos ahora con Fran Fernández López, supervisor de este grupo de Delicia ...y que fue el primer empleado hace ya como unos 15 años, Fran, ¿no? 13, 14, sí, sí. Mía, bueno! Ha pasado, ha pasado ya mucho tiempo. Bueno, ¿Y cómo viviste la primera vez que tú pisaste la tienda? ¿Que dónde fue, por cierto? Fue aquí, justamente la que tenemos aquí al lado de Delicias, al lado de Delicias de la Huerta... ...unos 70 metros cuadrados que teníamos ahí y bueno, fue una idea de Gaby que... ...que bueno quería un, una pequeña frutería... ...y a partir de poner una pequeña frutería con... con frutas exóticas, tropicales y todas... Y, ...y de ahí empezamos a poner unos quesitos... Y, ...y después de los quesitos unos jamoncitos... ...y después de unos jamoncitos pues un poquito de todo... caviar de todo, hasta llegar a, a lo que somos ahora ¿no? ¿Sigue con la misma ilusión del primer día, Fran? Siempre, siempre, cuando me dijo lo último... Eh, ...la última tienda... yo ...yo me ilusiono cada vez que inauguramos una tienda nueva... Soy como un niño chico, es verdad, ¿vale? Eh, a mí no me mueve nada más que.. Eh, ahora mismo profesionalmente me, me mueve esas cosas, ¿vale? Me mueve eso. Y la verdad es que con el equipo de personas eh, que somos aquí, pues bueno, hemos hecho una pequeña gran familia, que es lo que nos importa a nosotros. Estos son familias ¿vale? Para nosotros es familia. ¿Cómo es tu trabajo día a día? O sea... eh, coger la moto a las 7 de la mañana me puedo presentar en una tienda, llámese pues, Vidia, llámese Soto Grande, llámese Arbonauta, llámese Zagaleta, llámese eh, wolfis Summit, eh, no sé, me presento, estoy con los compañeros de la tienda, con el encargado, empezamos un planning de día, de un briefing de un buenos días y, bueno, planteamos el día de, de buena manera, con los artículos que tenemos y, bueno, el día a día es muy, muy diverso, muy diverso, nunca es igual. Sí que te veo yo emocionado sí, hoy sí, con sí, esta sí, tienda y con todas las demás sí, y espero que sean muchísimos años más lo sí, que sigas aquí sí, sí, en, sí. en esta años ya, ¿eh? 51 años que tengo ya, ¿vale? O sea que, vale, o sea que, pero bien, bien. Muchas gracias, gracias por atender a ti, un placer. Dios.